Este es mi nuevo ordenador ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Anteriormente tenía un ordenador malísimo Era malo, malo, malo Y cuando te digo malo, hasta la tarea más básica de todas las tareas más básicas fallaba Sabes lo que quiero decir, ¿no? Vamos a hablar un poco de las características que tenía mi antiguo ordenador Vamos a hablar de las características y su tecnicidad Tecnicidad Producción corrida Tecnicidad No sabes Que siga Yo con eso el ordenador tenía ya aproximadamente 5 años Así que escuche Tenía 4 GB de RAM Tenía un Intel Core y 3 No tenía tarjeta gráfica Y además tenía unos 200 GB de memoria de disco duro Y bueno la batería, la batería es espectacular, yo no podía desconectar directamente el conector para cargarlo, porque si no directamente se apagaba, o sea tenía que estar a una toma de corriente 24 horas si yo quería usarlo. Y bueno, suficientes características. Vamos a hablar de cómo servía yo con ordenador. Ahora vamos a hablar un poco cómo editaba con él. En Lightroom yo me centraba más que todo en los programas de edición, en lo que básicamente utilizaba el ordenador, con Lightroom principalmente. Sinceramente no me había con problemas, sino que tardaba un poco al iniciar. Ahora que estamos hablando de tardar, me acuerdo que tardaba unos 10 minutos perfectamente en únicamente encender el ordenador. Yo solo no sin mentirles, podía hacer perfectamente un sándwich mientras encendía. Tal, sin mayor problema. Era muy sencillo y además el único problema que tenía sinceramente era el tema de los colores porque la pantalla, sinceramente no sé qué pantalla es porque además no un ordenador normal, no puede ser HP o X, no tiene que ser ordenador, marca desconocida. Pues los colores que tenía en la pantalla eran un poco diferente a lo que se veía en realidad cuando lo pasaba, por ejemplo, al móvil o a otra pantalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente cuando retocaba un color, por ejemplo, si quería centrarme de rojo, lo retocaba como veía la pantalla y después cuando lo pasaba al móvil era un color naranja o salmón. Y yo me quedaba como que, a ver, ¿qué clase de color existe? Vamos, que no era el color correcto. Cierto es que tampoco es una cosa muy fuerte en tema de edición. A ver, si te centras en tema de edición, pues sí. Cierto es que es un tema muy fuerte, por ejemplo, si utilizas ese ordenador para otra cosa, como puede ser en una universidad, para hacer un documento, para ver videos en YouTube, no pasa nada, sinceramente. Pero si te vas a centrar en la edición y hacer ediciones de fotografía, pues puede llegar a molestar un poco que de repente te cambie el color. Pero vamos, de resto, con ese programa de Lightroom funcionaba perfectamente, no me podía quejar. he hecho unos trabajos muchos más grandes que un photoshop o con varias capas de Toque. yo creo que el ordenador hubiese explotado en el primer intento así que imagino que por eso el ordenador no ha hola hola gracias por el comentario ahora vamos a hablar cuando editaba los videos que eso era lo principal y lo más básico que yo me, me concentraba con el ordenador pues yo sinceramente al principio, bueno, todo el tema del ordenador, tuve que utilizar Sony Vegas ¿Por qué? Porque directamente si utilizaba otro programa como puede ser Premiere o DaVinci El ordenador no funcionaba, petaba al momento O sea, imagínense que ustedes están editando un video y de repente, primero que todo, va muy lento Eso es lo principal Y segundo, que cuando están editando, de repente el ordenador se congela Después de que se congelase, no tenías ninguna manera ni forma para solucionar al momento Y ahora ustedes imagínense que no hayan guardado nada. Yo tenía que revisar el ordenador si en algún momento fallaba Y claro Más de una vez me pasó Que tuve que reiniciar el ordenador y además sin guardar Ah, sí La abuela, mira, que estaba editando llevaba como dos horas Y de repente el... no, no, no, no me lo recuerdas Usarlo para nada para jugar O sea, no podía jugar absolutamente nada Porque directamente no cargaba o se petaba al momento Así que, tema de jugar Con la Play y ya está Vale, ahora hablemos de mi nuevo ordenador Empecemos con las características Bueno, para empezar Este es un HP Pavilion Es decir, un procesador Intel Core i5 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica De Nvidia de 1050 Va súper bien, sinceramente lo recomiendo Porque además puedes jugar Cualquier cosa y va espectacular además de esto tiene una memoria ssd de 300gb cierto es que no es mucha capacidad pero es que igualmente yo compré aparte un disco duro externo de 4gb así que vamos para hacer fotografía y vídeo tengo espacio de sobra ahora mismo perfecto ahora hablemos de los programas con la edito perfectamente no tengo ninguna caja de verdad con este ordenador porque con Lightroom, primero que todo al iniciar el programa va súper rápido y además super fluido, también otra cosa que no les comenté antes es que al encender el ordenador no tarda absolutamente nada, más o menos unos 5 6 segundos y poco más sinceramente, porque va super bien, con Lightroom al momento de exportar la fotografía va super fluido y además exportar las fotografías que además no son para nada ligeras son bastante pesadas las fotografías porque vienen en formato RAW entonces, exporta súper bien Además, otra característica tiene una pantalla LCD Y entonces, al momento de editar la fotografía, los colores van un poco más correctos No son perfectos, no es una pantalla al final 4K Y destinada a edición de fotografía Pero con el precio del ordenador va súper bien con Photoshop, con Photoshop no me puedo quejar en lo absoluto, va bastante bien. Sinceramente, yo tampoco le meto muchísima capacidad a lo que es el programa porque no me centro tanto a la editar en Photoshop sino más en Lightroom Y en Photoshop, como dije antes, me toco más que todo la piel o el cuerpo, un poco o si hay una mancha que tengo que quitar a alguien. Pero que tengan que añadir muchísimas para hacer un proyecto gigante, no lo suelo hacer. Seguramente lo hago y me aguanta bastante bien el error. No creo que tenga ningún problema. Ahora con el tema de edición de video que. Esto es lo más principal para mí porque al final es lo que más me baso yo en el ordenador. Y hablemos, ahora puedo editar con Premiere perfectamente, no se me cuela en ningún momento. Cierto es que si le meto un archivo muy pesado o un video 4K me empieza a petar un poco. Pero esto lo puedo solucionar si cambio la calidad de la edición y lo pongo en un medio. Si lo pongo en automático o como si fuera un borrador para que no se demuestre a la mayor calidad posible y me deje editar con más fluidez. ¡Ojo! Interesante. De nada aparece dato Y además si pueden ver Tiene unos tiras LED por debajo de color verde Para el, la parte del teclado Que me viene fenomenal porque yo soy una persona Que edita muchísimo en la noche Entonces anteriormente no veía absolutamente nada Sino únicamente la luz que tenía El propio ordenador de la pantalla Con el teclado me ayuda muchísimo Y además va súper bien Y es espectacular Ahora hablemos un poco de la batería La batería baja va bien Si debo editar a full un video me puede durar aproximadamente 4 o 5 horas sin estar conectado a una toma de corriente, o sea, aguanta yo creo que sinceramente lo suficiente para editar y para utilizar el ordenador, si por ejemplo lo utilizas para otra cosa como puede ser, no sé, hacer un documento, buscar en internet, ver un video de YouTube seguramente te dura un poco, más y bueno, básicamente eso es lo que me estaba centrando yo en buscar un ordenador que vaya bastante bien y ahora leemos, creo que lo más importante, el precio el precio está súper bien para el ordenador que es el día que vi, estaba buscando muchísimo ordenadores porque ya quería comprar uno nuevo y entonces estaba pendiente todos los días en ver ofertas en ver ofertas en ver ofertas y justamente un día vi este en la oferta y decía 650 euros y dije Manuel saca la cartera endeúdate y paga ese ordenador y eso fue lo que hice, compré el ordenador Sinceramente, para el ordenador que es El precio está súper bien, normalmente el ordenador así Lo podemos encontrar por 800, 900 euros O incluso hasta más caro, dependiendo de la marca Pienso que este ordenador Slash, laptop Va súper bien y además por el precio Y con todo lo que contiene Me parece que está espectacular, sinceramente lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo y además Si estás en la universidad y quieres estudiar Esto o haces, por ejemplo, diseño Sinceramente, este ordenador si tienes poco presupuesto, te va a ir fenomenal ja, ja. Y otra cosa súper importante, que esto es un detalle que me alegro, porque ahora puedo jugar videojuegos en el ordenador sin ningún no problema. La otra vez estaba jugando el Assassin's Creed y me iba súper bien, o sea, súper fluido. Cierto es que no va a 4K 60 frames, pero por ejemplo, en HD que va a 1080, 30 frames, va de sobra. O sea, va muy bien. También cierto es que depende un poco del juego que... Puede oír un poquito menos fluido y con menos Pero normalmente en un juego normal sinceramente va muy bien No tengo ninguna queja al respecto Hey, ¿qué haces? Ponte a editar que para eso te pago Y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y además ayudado bastante Si están pensando en comprarse un ordenador Pues sinceramente este se lo recomiendo un montón les dejaré en la descripción si quieren verlo un poco más Y saber un poco más de sus características y descripciones Suscríbanse si quieren ver más de mi contenido Revienta el botón de me gusta Si este video te ha gustado Que seguramente que sí Y además si quieres comenta ahí abajo lo que tú quieras Como si quieres comentar puti Y nos vemos en el siguiente video Chao